A suspirar. Me siento mal con solo pensar también una crisis que volverás Me sentiría el chico más feliz que existe Con nuestra muestro en mi vida que tiene un papel que no más me tuviste Conectado una. Que en tu caso sea tan especial Y que en el mundo no exista la realidad Cada minuto sin ti es como una eternidad Desesperado te quiero abrazar Ay, mi amor Disculpa si te quejeran. esperando A qué? ya flor No hay valor para decir que te amo Disculpa si te deje esperando Ay, Mi acción No hay valor para decir que te amo Ay mi amor Disculpa si te deje esperando I'm <laughs> gonna